Bienvenido una vez más a Mujer Cronopio, yo soy Olga Semoret y hoy vamos a hablar del libro de Charles Dewey llamado The Power of Habit El poder del hábito Recuerda que si te gusta todo este contenido suscríbete al canal, dame un like y sobre todo comparte esta información con alguien a quien le pueda ser útil ¿Sabías que el 45% de nuestras acciones son hábitos? ¿Sabes realmente lo que es un hábito? Y más aún, ¿sabes cómo se forma un hábito? ¿De qué está compuesto? Y lo que es más importante, ¿cómo crearlo o modificarlo? Estas son algunas de las preguntas a las que el autor de este libro va a tratar de darle respuesta. ¿Qué es un hábito? La definición del diccionario de la Real Academia Española nos dice que el hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, o originado por tendencias instintivas. Una definición un poco más filosófica nos dice que el hábito es aquella predisposición a obrar de una manera determinada adquirida por ejercicio. Según la ética aristotélica, las virtudes y los vicios son hábitos, correspondiéndole a cada virtud dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Así, por ejemplo, si tenemos el coraje o la valentía, vamos a tener en un extremo la rabia, la vehemencia, esa violencia que nos hace cegarnos a nuestros actos y en el otro lado vamos a tener al miedo. Aunque el hábito se adquiere por repetición de una conducta, termina por convertirse en una posesión permanente del individuo que lo ha adquirido, de modo que por ese hábito entonces se regula de una manera inmediata la conducta. ¿Qué elementos resaltan de esta definición aristotélica? Por un lado la repetición y por el otro la regulación. A pesar entonces de que los hábitos son automáticos de alguna manera, pues ellos se van a disparar en ciertas condiciones, lo cierto es que el individuo es dueño de sus hábitos y es allí, en esa idea, que en mi opinión se basa el libro de Charles Dewey. Hume, otro filósofo, trae una definición más concisa. El hábito es. Es el principio de la mente en virtud del cual la constante repetición de fenómenos, de acciones en el pasado es lo que determina esperar lo mismo en el futuro. El hábito entonces es el elemento que enlaza nuestro pasado con nuestro futuro. Aquello que hacemos repetidamente en el pasado va a determinar nuestra actuación en el futuro. En el libro El poder del hábito, el autor define el hábito en términos más pragmáticos, como la unión de tres elementos, una señal, una rutina y una recompensa. Así, el hábito es la rutina que se ejecuta de forma automática cuando recibimos una determinada señal en aras de obtener una determinada recompensa. ¿Dónde se esconde entonces el poder del hábito? Somos los dueños de nuestros hábitos. Así, ellos son aquello que decidimos que sean. Esto no quiere decir que sea un camino fácil desmontar el ciclo del hábito. Lo que quiere decir es que es posible, pues los hábitos no son nuestro destino inexorable. Aquí vemos la fuerza que tienen los hábitos. ¿Por qué? Porque el cerebro está actuando en automático. Es decir, no estamos tomando decisiones conscientes sobre nuestras acciones, sino que la señal desencadena una rutina, pues estamos deseando obsesivamente esa recompensa. Vamos a explorar en detalle los elementos que componen el hábito. Comencemos por la señal. La señal es la raíz del hábito y es alimentada por un deseo intenso o una ansia de algo. Así, cuando creamos o descubrimos estos deseos intensos, podemos construir hábitos. Estas señales se encuentran por lo general en cinco categorías. Ubicación o lugar, tiempo, estado emocional, personas o acciones. La rutina es el elemento susceptible a ser modificado, pues se trata de la secuencia de acciones que la señal dispara. Así pues, si reconocemos una señal en lugar de seguir el camino automático, podemos cambiarlo y reprogramar nuestro cerebro con una nueva rutina. Recuerdo, por ejemplo, que mi abuela Olga cambió el cigarrillo por las manzanas y así dejó de fumar y vivió más allá de los 90 años. Sin embargo, ¿cómo cambiamos la rutina? Un elemento imprescindible para este proceso es la creencia. Es necesario creer que el cambio es posible. Por ello, existen asociaciones como Alcohólicos Anónimos que basan su método en la creencia religiosa. Esta creencia es lo que va a hacer del hábito algo permanente. Podemos volver a nuestra rutina aprendida mientras estamos en el proceso de cambio, pero la creencia va a ser el ancla que nos hará prevalecer. Un aspecto importante acerca de la creencia es que parece estar relacionada con la comunidad. Recordemos que como Homo Sapiens somos animales de comunidad. Do it inserta otros conceptos dentro del ciclo del hábito el primero de ellos son hábitos clave pues estos hábitos son capaces de generar reacciones en cadena es decir van a cambiar un comportamiento van a afectar otros comportamientos estas reacciones en cadena por supuesto pueden tratarse de acciones negativas o positivas dependiendo del contexto determinado Recordemos que todo esto puede ser positivo o negativo, así como podemos caer en una espiral positiva y mejorar nuestra vida, dejar el alcohol, dejar las drogas y dejar todo, también puede pasar lo contrario y podemos caer en una espiral negativa. Para identificar todo esto, cómo nos afecta y qué es lo que necesitamos, tenemos que pasar por procesos de autoconocimiento. De nuevo aparece esta constante, el autoconocimiento. Invertir en él es la clave para todos los procesos que tienen que ver con la productividad y con el comportamiento en nuestra vida. Y esto lo agrego yo, llevar una vida feliz comienza por el deseo de conocerte. El segundo elemento son las pequeñas victorias. Esto es algo que en lo particular disfruto mucho y consiste en darte cuenta de esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas pero que constituyen un paso en la dirección que queremos seguir. Un ejemplo clásico es Rosa Parks, quien se negó a cambiarse a un asiento para negros en un autobús en el pequeño pueblo de Montgomery. Este pequeño evento cambió la historia, así estas pequeñas victorias pueden convertirse en un catalizador de cambios mayores. Por eso, vale la pena no dejarlas pasar, ser consciente de ellas. En el ciclo del hábito, tenemos a la fuerza de voluntad. Esta fuerza es, como en los juegos de rol, un recurso que se agota. Un recurso que podemos recuperar y que podemos mejorar, pero que se agota. La fuerza de voluntad es un músculo al que podemos entrenar. Pero hay que tomar en cuenta que la fuerza de voluntad es finita. Es decir, durante el día se va agotando. Así que tenemos que ser conscientes de cómo esta fuerza de voluntad se agota y por ello tenemos que planificar y tener objetivos claros para nuestro día y así no desperdiciarlo. Por último, en este ciclo tenemos a la recompensa, que es lo que cierra la rueda. Y es lo que vamos a obtener después de realizar una rutina. Este libro me muestra un superpoder que tenemos todos y es que somos capaces de cambiar. No estamos signados por un destino como ocurriría en las tragedias griegas. Esto no quiere decir que el trabajo de cambiar los hábitos sea algo sencillo, pero sí quiere decir que es posible y está en nosotros decidir emprender esa senda. El ejercicio que plantea este libro es algo que llamaría la construcción de un mapa de nuestro comportamiento a través de la creación de un mapa de cada hábito. El objetivo de todo esto debería ser la posibilidad de crear o cambiar un hábito. Ahora que sabemos la teoría, es momento de ir a la práctica. En el apéndice del libro, el autor propone un framework o una estructura para aplicar los conceptos que nos ha venido explicando a través de incontables anécdotas. Este libro está compuesto de anécdotas, no es un libro con una teoría explícita, sino que hay que extraerla paso a paso como he tratado de hacer en este resumen. En la página web de Charles DeWitt se encuentran dos documentos que resumen el framework. Uno de ellos funciona para la creación de hábitos, mientras que el otro se trata de la modificación de hábitos existentes. Son prácticamente iguales. Voy a colocar los enlaces en la descripción para que puedas descargarlo. Si tuviese que resumir este framework, diría que hay que sentarse y observarse. Podemos tomar un hábito que queramos cambiar, como fumar o irse a la cama después de la medianoche. El primer paso es observar qué señal es la que activa el mecanismo, recordando analizar las cinco categorías, lugar, tiempo, personas, emociones y acciones. Un ejemplo sencillo sería que, luego de comer, los fumadores suelen sentir un deseo casi incontrolable por fumar. Van y fuman y obtienen una recompensa, que quizás es sentir que la comida se ha digerido mejor. Ahora bien, hay que ir y analizar si esa recompensa es posible obtenerla de otra manera. A lo mejor tenemos problemas digestivos. El framework que plantea el autor se basa en cuatro etapas, la primera identificar la rutina, la segunda experimentar con las recompensas, la tercera aislar la señal y la cuarta tener un plan. El autor propone para la segunda etapa experimentar con las recompensas y para ello propone escribir lo que sentimos inmediatamente después de obtenerla. Y luego hacerlo 15 minutos más tarde. Y así estaremos aislando el deseo. ¿Cómo? Haciéndonos la pregunta de si el deseo que teníamos fue satisfecho a través de esa recompensa. Si luego de 15 minutos el deseo está satisfecho, entonces has identificado el hábito que puedes cambiar. Cuando pases por todo este proceso de autoconocimiento, deberías ir llevando notas de tus experimentos. El autor propone la siguiente plantilla para resumir el ciclo del hábito. Cuando veo una señal, haré una rutina para obtener una recompensa. Toma decisiones. Es el poder del hábito. En general, me pareció que este libro es excelente y entretenido, por la cantidad de anécdotas. Nos podemos ir a cómo se crearon los alcohólicos anónimos. Nos podemos ir a la historia de Rosa Parks. Nos podemos también ir a la historia de cómo entrenan a los empleados de Starbucks. Y por qué eso significa un cambio para su vida. Es decir, es un libro entretenido, es un libro bueno. Sin embargo, si estás buscando consejos para... Cambiar tus hábitos puede resultar un poco difícil porque toda la teoría está escondida en el libro. Y lo que tiene más sentido de todo esto, si lo que estás buscando es el lado práctico, es su apéndice. Este fue el resumen del libro de Charles Dewey, The Power of Habit, El Poder del Hábito. Gracias por acompañarme hasta aquí Cronopio, gracias por seguirme, si no lo haces considera seguirme, viene más contenido de este tipo al canal. Recuerda activar la campana para que recibas notificaciones del nuevo contenido, déjame un like si te gustó este video, pero sobre todo comparte con alguien a quien creas que esto puede serle útil. Yo soy Olga C. Moret, mujer Cronopio.